Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la mejor partida que me he hecho hasta el momento, ¿vale? 28 jodidas kills. Lo que pasa es que todo tiene una historia, ¿vale? Y estas 28 kills vienen producidas por algo, ¿vale? Vienen producidas por un chaval, un tal Popolink, que con el que estuvimos jugando en una partida específica. Esa partida la perdimos, ¿vale? Pero yo iba primero todo el rato en el equipo. Entonces llegamos hasta este punto, ¿vale? Lo tendréis subtitulado, en el que pasaba esto. I got him. What? Did they steal window. Again, again, again, again mid <laughs> Okay. Watch out, they're going for the side. She can revive. You, you can't you defusing. can't fail that! You can't fail! He's diffusing! Defusing man! You no don't reason oh my God. what? Are, are you serious with your shoot man? Guys, I can't kill them all, man. Look at the score. No, no, Juice, you you fail all your uh, your your uh, your shoot. Oh Yeah, yeah, I see you on Sage. I see you. I killed two, man. No, no, you you fail all. She diffusing you, you don't touch him. Because the iron window shot me. Uh, no, no the, the nobody know? shot you, nobody shot you, just you failed. I see. Solo. No pues nada, aquí podéis comprobar cómo el tío me dispara por la izquierda a mi espalda y yo no consigo dispararle al tío que está plantando la bomba. Factos Then how I got 9 kills? Tell me. Okay, okay. Hey. How? how, what, how? Uh... Tell me, tell me. Come on. It just You saying uh, I don't You say I'm fucking bad, man. I am the first of the team. I'll give you soy the info. I I, I soy el you de la equipo! Y te doy toda la información! the fuck up el play. You don't You ¡Dios mío, me, la equipo! ¡Dios mío, soy el primero de la equipo! ¡Dios mío, soy el no os cortéis. Drop. trabajo! Suck my en! We, we can go, we can go, uh, Eduardo. Please, come on. Tell me what you do here. You said play together. You don't follow the team, man. Yeah, one was behind. Yeah, but you can push with the team, and cover behind, after. Ya lo habéis visto, el tío nos flameaba que flipas. Decíamos que éramos un fail. Que, que solo fallábamos, que nos había visto él con su puta cámara pero si voy primero, ¿para qué me flameas? cállate la boca, sigue jugando igual la ganamos así que nada, consiguió cabrearme, consiguió... realmente cabrearme perdimos esa partida ¿Qué pasa que al final, en la siguiente partida, le doy rápido y me sale él así que nada jugué la mejor partida de mi vida bueno, no me acuerdo si es al final o no, pero bueno, me hago un ace es el caso y me acuerdo de él. Ardiente. Tostados. Están bailando. Spike colocada. Dónde cuenta. Despídete. Solo queda un jugador. Queda un. On me, on me, on me. Atry, atry. Right. What do you have to say, papa? Eh. What do you fuck have to say? Come on, talk now, bitch. Talk now. Así que nada, espero que disfrutéis el vídeo, dejar vuestro like, apoyar al canal, vale, porque no sé cuánto tiempo voy a estar haciendo esto. Y lo dicho, dentro vídeo. Aquí hay colocada increíble, hay cosas que no se aprenden. lista. Soy el cazador. Queda un enemigo. Largo de aquí. No has intentado. <risa> Spike colocada. ¡Largo! Mi definitiva está lista. Gracias. Queda un enemigo. Cortina de humo Descansa queda un jugador. Hemos perdido al portador. ¡Gente entreno Mi definitiva está lista. ¡Que se abra el cielo! Solo queda un jugador. Entre ceja y ceja. Queda un enemigo. Diana. valide estimulante aquí. Quedan 30 segundos. Spike es mía. Hay colocada. Increíble. Hay cosas que no se aprenden. solo queda un jugador Enemigo a la vista. Baliza estimulante aquí. Vale, nos han faqueado, pase. enemigo. ya está aquí? No, el único héroe aquí soy yo. ¿Qué más te quemas, cabrón? Dices? Está bajo mía Queda un enemigo Planta, planta Solo no queda un jugador nadie se nos resiste. Largo. Puta, casa. un enemigo. Casa primo. Mío mío. es mío. tina de humo ardiente ah. tostados están bailando. spike colocada a jugador a mí, a A a ¿Qué tienes que decir, papá? ¿Qué tienes que decir? ¡Come on, talk now, bitch! ¡Talk now! Just ¡Talk now, you bitch! fucker! ¡Sac my fucking dick! ¡Sac my fucking dick! ¡Sac my fucking dick! my fucking dick! ¡Sac my fucking dick! Suck my fucking dick! ¡Sac my, my, my, my, my fucking dick! Suck my fucking dick! my fucking dick! 28 kills.